Primera de Crónicas capítulo 13 David tuvo discusiones con todos los líderes, incluyendo los comandantes del ejército de miles y cientos. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel, diciendo, Si están de acuerdo y si Dios lo aprueba, enviemos una invitación a todos los israelitas de la tierra, incluidos los sacerdotes y levitas en sus ciudades y pastos. Para que vengan a unirse a nosotros, traigamos de vuelta el arca de nuestro Dios a nosotros, porque lo habíamos olvidado en tiempos de Saúl. Toda la asamblea se alegró de la propuesta y estuvo de acuerdo en que sería una buena cosa. Así que David convocó a todo Israel desde el río Sior de Egipto hasta Lebo Hamat para que ayudaran a traer el arca desde Kiriat Jeraim. Así pues, David y todo Israel fueron a Balá, llamada también Kiriat Jeraim, en Judá, para traer de vuelta el arca de Dios el Señor, cuyo trono está entre los querubines y que es llamado por el nombre. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva, y la trajeron desde la casa de Adinadab con Usa y Ayo dirigiéndola. David y todo Israel estaban celebrando ante el Señor lo más alto posible, cantando canciones y tocando música con liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para evitar que el arca se cayera. El Señor se enfadó con Usa por atreverse a tocar el arca de esa manera. Así que lo abatió, y Usa murió allí ante el Señor. David se enfadó con el Señor por su violento arrebato contra Usa. Llamó al lugar Fares Usa, y aún se llama así. Ese día, David tuvo miedo de Dios. ¿Cómo podré devolver el arca de Dios a mi casa? Se preguntó. Así que David no trasladó el arca de Dios para que estuviera con él en la ciudad de David. En lugar de eso, hizo que la llevaran a la casa de Obed-edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-edom durante tres meses y el Señor bendijo la casa de Obed-edom y todo lo que tenía.